Hay quien está a favor de un Estado vasco y quien está en contra. Sin embargo, en esta investigación hemos podido observar que existe un grado de variabilidad, de volatilidad, se podría decir, con respecto a la firmeza de estas opiniones que no aparecía o no aparecía en tal medida en otros temas cuando se preguntaba sobre la independencia, por, por ejemplo. Es decir, hemos podido observar que más o menos una tercera, al menos una tercera parte de las personas entrevistadas, eh, encuestadas, estarían dispuestas a cambiar el sentido de su voto o de su opinión en función de, de, de diversos factores. ¿Cuáles son estos factores? Pues por una parte, la gente que en un principio estaría a favor de un Estado Vasco podría pasar a estar en contra si viera que este nuevo Estado Vasco no llenaba en, en su justa medida las expectativas que tiene con respecto al, al euskera o al futuro del, del euskera, las políticas a favor del euskera, etc. Y, por otra parte, hemos podido observar también eh, que existe gente que, si en un principio estaba en contra del Estado vasco, cuando. Aprecia o cuando imagina que ese nuevo Estado vasco podría eh, aportar mejoras en políticas sociales, en el nivel de democracia, su grado de transparencia, etcétera, o por resumirlo, en eh, si este nuevo Estado aportara una mejor eh, situación económica, entonces estaría dispuesta a cambiar también su, su opinión.